Hola, hola, buenas a todos, aquí Somar comentando un día más en la taberna y hoy volvemos con una batalla online de Warhammer En este caso volvemos, hombre, cómo no, con nuestros enanos Es una batalla que la verdad no sabía muy bien cómo iba a salir porque ya tenía miedo de las anteriores que luchamos contra esos elfos oscuros Porque vamos contra elfos oscuros, no salen aún, pero bueno, ya los veremos desplegar entonces, la lista esta que llevo, más o menos, más o menos, es eh, parecida a la de anteriores batallas, como llevamos en la de los cañones de órgano, la de, creo que es el rey de la colina, si no me equivoco, que la subimos hace un par de semanas, os la dejaré por la descripción aquí, por pues si queréis echar un ojo, que está muy bien que luchamos contra el caos. Entonces, aquí lo que opté fue por meter también los ballesteros, por si me venían con eh, esas bestias al fin y al cabo para disparar por encima de la de la melee de, de escudos y demás y, y poder llegar con distancia sin reventarnos a nosotros mismos funcionan bastante mejor entonces más o menos en el despliegue hicimos una línea así estándar para ir literalmente de frente metiendo los los ballesteros por la zona de atrás exacto, ahí estamos y los atronadores, pues eso, en ese pequeño hueco que quedan por ahí por los laterales para poder disparar con tranquilidad. Además, añadimos el cañón de órgano, que siempre funciona muy bien. Para reventar las unidades enemigas. Antes de entrar en combate. Y aquí el detalle que me gusta de esta. De esta. De esta lista son los dos señores del clan. Que eso nos da una fuerza brutal. Ahora bien, bueno, él ya ha desplegado, ya se ha puesto. Nosotros estamos aquí tratando de organizarlo todo. La fiesta viene... Tenemos un montón de armas a dos manos. Tenemos esos, esos guerreros con arma a dos manos. Bueno, son bardas largas, si no me equivoco. Creo que no son... Sí, cierto, son, son bardas largas. Y luego tenemos los dracoyerros en la zona central para reventar cualquier posible melee. Pero bueno, ahí ya se ve el problema. O sea, él tiene tres bestias aladas, si no me equivoco, son dos mantícolas. Y luego su héroe que lleva un dragón... Yo, ahí ya, empezamos a movilizarnos un poquito, vamos cargando para adelante, TC, y nos organizamos ya. Vemos también que él tiene eh, una unidad, diría diría que es un lanzabilidad, ahí no sé por qué a los dracoyerros les entra el, el parraqui y se viene para atrás, pero bueno, ahora recolocamos y avanzamos. Entonces, mi idea es, y encima sale con la caballería y del bosque, que eso no lo habíamos antes. No lo habíamos visto antes, entonces Él tiene los dos lanzavirotes que nos están haciendo un montón de daño Carga con el grupo central Ahí tenemos una primera descarga Y ya veis cómo funciona ese cañón de órgano O sea, hemos reventado casi una de, de arqueros Y hemos sido capaces de reventar eh, también otra de, de lanceros Ahora, el problema de siempre Viene con la caballería para cargarme la zona de atrás el, Ese cañón de órgano y el resto de unidades que tenemos por la retaguardia claro Yo trato de defenderme el cañón de órgano Con esas unidades de barba larga Porque está haciendo un trabajo brutal Desvío a los ballesteros A por los dragones O a por las unidades voladoras Y pienso que es un error Tal y como estamos Ahí Él se acerca con la maga que lleva a caballo Y me mete ese vórtice ignio Me hace daño Porque me debilita una de las unidades de ballesteros A más no poder Pero bueno se deja parado aquí, la caballería en la zona de atrás, y yo lo veo. Digo, bueno, mientras tanto que estemos defendidos, pues sin problema. Y más o menos ahí trato de organizarme. Él probablemente lo que quiera hacer con las unidades voladoras sea quitarme las unidades a distancia. El problema, yo no puedo atacarle a él hasta que él no, veja, no baje al suelo. Y en el momento en el que baje, tengo que ser capaz de reventarlo todo. Hay. Él me entra con la caballería, yo desvío las zonas, me quita el cañón de órgano, pero yo ya le he atrapado. Él no va a poder salir de ahí con la caballería. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es tratar de movilizarnos para tratar de movilizarnos para enganchar todas esas unidades que hemos cargado. Nosotros 100% en la melee somos más fuertes y se está demostrando. O sea, estamos ganando ahí las líneas, reorganizamos un poquito el fuego, pero ya nos hemos cargado una de caballería. La otra está a punto de caer porque esas armas a dos manos contra... La, la caballería es súper fuerte Les inflige un montón de daño No tienen tanta armadura y no aguantan Entonces ¿ves? este es el problema que tenemos nosotros Y que vamos a tener a lo largo de toda la batalla Él lo único que va a hacer con las unidades voladoras Es entrar, cargar Hacer el daño por la carga y todo lo que pueda Y salirse antes de que se queden enganchadas Las unidades voladoras en combate Yo ahí trato de redirigir a, a Thorgrim a ver si puedo sacar un poquito de daño en esa maga... Que nos está haciendo mucho, mucho, mucho, mucho... Con esos hechizos ya entre el torrente... Luego la, la calavera ígnea, etc. Pero bueno, ahí ya nos hemos quitado de encima las caballerías... Y reasignamos a ver si podemos... Bueno, a ver si podemos aquí acabarlas... La mantícula esa ya nos podemos dar por satisfechos... Porque más o menos la hemos limpiado... Pero claro, él, fijaos... Hace aquí una primera carga... Nos aplica un poquito de daño. Y se marcha. Y ya está. No tiene más. Entonces, tratando, tratando, tratando de bloquearla. Pff, perdemos un montón. Ojo esa bola de fuego. Vale, no ha hecho tanto daño. ¿Ves? Y él me va buscando esas unidades de... Mis unidades de largo alcance. Ahí esté atronadores. Para tratar de reventármelas. Porque es lo que me va a hacer ganar la partida. Yo si me hubiera podido proteger el cañón de órgano... ...hubiéramos estado muchísimo mejor... ...porque él no ha perdido... ...sus... ...sus lanzavirotes... ...creo, ¿no? ¿Siguen pululando por ahí o ya los hemos derrotado? Ah, no, no, ya los hemos derrotado... ...sí, sí, los hemos dejado activos... ...entonces... ...el momento que yo peor llevo ...es el hecho de... ...que las mantícolas... ...alcen el vuelo... ...y mis unidades de cuerpo a cuerpo... ...se queden pensando rollo... ...uy, ¿qué ha pasado? ¿qué hacemos? Entonces, en ese momento yo digo, bueno, me da igual, la maga ya casi más o menos la hemos conseguido limpiar, no creo que vuelva a combate, pero ahí ya estamos recogiendo los restos y digo, bueno, mando a los dos señores de del clan a la melee, los remonto ahí y, y a, doy apoyo para empezar a meter bulla porque es donde tiene el grueso, en vez de liarme a perseguir una mantícora o al perseguirme el, a su héroe con el dragón, que no voy a poder hacerle nada, en verdad ojo, atentos a esta descarga de atronadores, porque va a ser brutal entrando por detrás brrrrum, nos bajamos prácticamente un cuarto de vida de esa unidad de, de arqueros bah, perfecto entonces ahí ya la zona de, de detrás, nosotros más o menos ya la tenemos bastante ganada y nos queda simplemente recuperar y, y rejuntar las tropas para que no andemos tan, tan, tan perdidos. Aquí perdemos a Zorgrim prácticamente, porque entre la mantícora y su propio héroe tampoco tenemos mucho que hacer. Ahí esos atronadores castigando a la otra mantícora. Entonces, aquí yo ya digo, uff, va, vamos a tenerlo un poquito feo. No, mi idea era tratar de perder los mínimos ballesteros posibles, para poder continuar y hacer frente a las unidades voladoras y limpiar lo que sea, pero lo que sea tiene, él tiene un montón de unidades perdidas, yo tengo unidades por ahí pululando más o menos, tenemos este grupo, un grupo grande agrupado pero claro, es el problema que hemos comentado ya entra, carga, se levanta y se va entonces a mí me ponía de una mala leche esto que no pero bueno, más o menos lo conseguimos gestionar y ahora, nada, reorganizar los, las unidades, juntarse. Ahí viene la otra mantícora que pensábamos que nosotros habíamos destrozado, pero no. Y bueno, nada, recoger los restos más o menos y nuestro problema básicamente va a ser eh, lidiar con ese héroe. Ahí él falla, bueno, falla, está gestionando el resto de cosas, pero tiene el héroe ahí parado y nosotros le estamos dando una caña brutal. Vale, reubicamos el resto de unidades más o menos. Aquí, bueno, tratando de perseguir al resto, nos quitamos ya esa mantícula. Esta unidad de atronadores va a ser clave porque la tenemos enterita. Y aquí es donde se ve. El carga nos revienta. Bueno, hace un poquito más de movimiento, pero se va. Entonces, yo como lo tengo todo cerca, relativamente, y él solo tiene unidades huyendo, yo digo, vale, vamos a juntarnos. No tiene, no tiene sentido que vayamos persiguiendo ya estas unidades cuando no van a representar una amenaza que, antes de que lleguen al combate, seguramente vayan a perder la moral. Entonces, vale, vamos a coger las unidades grandes, vamos a traerlas aquí, todas las que puedan hacer daño a su héroe. Vamos a juntarlas, vamos a hacer ese daño que necesitamos para acabar de ganar la batalla y ya está. ves Esa, es, Esta unidad, por ejemplo, con una descarga nos la dejamos fuera de juego. Esta, pues tratando de recuperarla, seguramente la perdamos porque por la moral no llegue cositas, ¿no? O sea, organizaciones, un poco de microgestión ya cuando está todo reventado, que siempre está bien, pero bueno. Por ejemplo, esta otra unidad de, bueno, vamos a meterlo aquí y ya está, a combatir por ahí en esa zona, a limpiar unidades que tenga cerca, pero, ¿Ves? Se ha conseguido liberar, bien. Y va a buscarme la de Ballesteros. No tiene más. Encima me carga con las dos de Voladoras. Con su héroe y la Mantícora. No sé. Fuera de eso, yo creo que la batalla la hemos gestionado bastante bien. Dentro de lo que cabe. Siempre... Bueno, tenemos el problema, ¿no? Que no somos capaces de cerrar a lo mejor la retaguardia y demás. Ha, ha estado bien, pero no me he dado cuenta el momento real de la carga. O sea, cuando ellos ya... Se nos han tirado encima con esos batallones de caballería. Ya no sabían reventar cañón de órgano. Porque además el cañón de órgano le meten una carga y lo tumban. Entonces las hachas sí, vale, estaban bien puestas. Pero deberíamos haber podido cerrar la carga bien. Sin, sin sufrir esos daños en el cañón de órgano. A lo mejor necesitábamos un poquito más de espacio. O tener un poquito más de... De previsión viendo la carga porque él literalmente ha metido la, la caballería en esa zona de atrás y se ha olvidado, o sea, costa, le ha costado un montón dirigirla correctamente. Fuera de eso, a destacar como hemos dicho al principio de la batalla, esos señores del clan que nos han hecho, pero vamos... Ganar la batalla pero sobradamente Ahí yo trato de, como sé que va a venir A reventarme los atronadores Porque es la, digamos, la unidad que me queda Para poder ganar En, en ese combate Tierra-aire Trato de agruparla, cerrarlo Y traer a toda la gente Para poder quedarme cerca De esos atronadores Y que los atronadores puedan continuar con ese Fuego a discreción no lo conseguimos mucho porque al fin y al cabo carga y vuelve a levantar el vuelo y ya no nos quedan unidades voladoras. Entonces, o sea, unidades voladoras, unidades de tierra-aire, ¿no? Con, con ese proyectil a distancia. Entonces digo, bueno, como sabemos cómo está la cosa, vamos a juntarnos, vamos a tratar de estar encima de los atronadores. Por si, por si se le ocurre volver, pero bueno, aquí tenemos dos batallones, ese de barbas largas a dos manos y ese de de armas largas normales que tienen un montón de unidades aún y que no vamos a perderlos bajo ningún concepto, entonces me organizo, vamos todos juntitos, esa mantícora ya la pierde, ese héroe va a recuperar, bueno a rematar un par de unidades y ya está, carga y vuelve, pero nuestro señor del clan está haciéndose cargo de tres batallones distintos que es una burrada, él no está siendo capaz de microgestionar el resto de... De batallones, pero vamos, ya se ve perdida. Poco a poco el equilibrio de poder va siendo nuestro y en estos compases de la partida ya estamos bastante por delante. Es eso, ahora el único objetivo, ¿ves? La mantícora que nos viene por detrás. ...pero que no nos llega a cargar, de hecho. Dejamos el señor del clan ahí para que cuando baje la mantícora le reviente la cabeza, nada más bajar. Pero bueno, se está juntando ahí en la zona centro y no, no va a llegar a más. De hecho, nuestro señor del clan, ese que está ahí la melee, ahora pierde toda la moral. Y nos hace, hace que huya, pero bueno, normal Tampoco nada fuera del otro mundo ¿Ves? Ahora, la mantícora Si no me equivoco, baja Y justo antes de hacer la carga Que le, pudiera, le podría haber dado a la partida Desaparece Y se va con la moral hecha polvo y se marcha No sé cómo hubiera cambiado la cosa Si llega a hacerme esa carga a los atronadores eh Ahí, nada no, bueno, lo dicho Ya conseguimos organizarnos Él va a venir a por nuestros atronadores 100%. Entonces yo ahí redirijo el señor del clan para echarlo un poquito para atrás. Y ahí ya controlar la, la carga. ¿Veis? Hecho también para atrás con esos barbas largas. Y ahí, ahí, ahí. Aquí, aquí, aquí. Ese hechazo va a ser clave. Veréis, veréis. Le carga, le emite el hachazo. Y ya con eso conseguimos trabarlo. Le baja la moral un montón. Exacto. Y ahí con esos últimos compases conseguimos tumbarlo Y echarlo para atrás No tenemos unidades voladoras Pero bueno, él está en retirada con todo Y en cuanto nos limpiemos los últimos batallones Va a estar listo para Ganar la batalla Bueno, dentro de lo que cabe Ha sido una batalla, a mí me gustó Tuve tensión por eso, por la, las, las Unidades voladoras, porque es algo Que creo que no nos habíamos enfrentado aún en el online Y Y el, el cómo gestionarlo Es horroroso, porque si mandar las unidades A que... A que vayan a por ellas, en cuanto bloqueen, o sea, ellos se cargan. Y si no se levantan, está bien. Pero en cuanto se levantan, tus unidades pierden el foco. Es decir, si tú les habías mandado atacar y las unidades vuelan, dejan de atacar. Y se te quedan ahí pululando en mitad de la batalla. Entonces, bueno, es, es algo nuevo que, tenemos que, que teníamos que aprender a gestionar. Y yo creo que lo hemos hecho bastante bien dentro de lo que cabe. Bueno, conseguimos la victoria y ahí está. Tenemos ese cañón de órgano con 127 bajas, los daños de los ballesteros al fin y al cabo han sido muy pocos porque le han dado al héroe y a las mantículas pero no han sacado bajas. Luego tenemos esos atronadores que han sido los últimos que se han quedado, los dracoyerros, los largas. La verdad es que todo el mundo ha hecho un trabajón, pero destacarlo esos señores del clan que han repartido por todos lados. Y nada, bueno, más o menos hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en la próxima batalla. Venga, hasta luego. Adiós.